Es decir, ya hemos superado el break-even, ¿no? Que es como cuando logras ya superar lo que has invertido en publicidad, ya está superado y es el primer día. Estamos hablando de que ha multiplicado por 20 de momento la inversión. Con la moneda euro, dale por favor David. Bueno, he aterrizado de Tenerife hace unas horas y aquí estoy con David... Eh, nuestro segundo lanzamiento Vamos a hacer un pequeño resumen de métricas el Primer lanzamiento, no teníamos ni el producto creado Fue un lanzamiento semilla, se facturaron 10.000 euros Este la verdad que hemos duplicado todo eh, Más o menos así para hablar de números Hay eh, 2.000 leads Registrados cuántos WhatsApp? Bueno, ya, ya te explicaré la técnica esta de WhatsApp que hemos hecho ¿Cuántos WhatsApp eh, tenemos? Bueno, ¿tienes? que como muchas veces pues por Telegram pues no, le, no leen los Telegram o no quieren descargarse la aplicación por, por email pues no a todos lo abren pues nos aseguramos así de que sí o sí esa persona vaya a leer el mensaje sí que cambiaremos algo para la próxima vez porque me parece que o sea ha sido una paliza la que se ha pegado David crearemos como grupos de WhatsApp para que sea todo mucho más cómodo pero bueno esta vez lo hemos hecho así, ya te contaré métricas. Eso, 2.000 leads en Active Campaign. Tenemos como 1.200 en WhatsApp y 700 aproximadamente en el grupo de Telegram. Hemos cogido sala de Zoom, porque lo haremos en Zoom, para 500 personas. Me gusta el hecho de vernos las, bueno, las caras. Da como esa sensación ¿no? de, de comunidad y, y se activa ese apellido mental de pertenencia. Hemos cogido sala de 500 personas viendo un poco la tasa de apertura. Que es muy elevada, superior al, al 30 y pico por ciento Viendo un poco así como los datos estadísticos Creo y, y ojalá sea así Que podamos subir la sala A la de mil personas, una completa locura Y después de eso, bueno, pues quedarán pues, los días posteriores Que se cerrará a través de, de llamada Pues a ver qué tal, qué tal va Que yo confío en que todo vaya bien Y, y bueno, que se logre el objetivo Vamos, David Últimas palabras ah, Es una puta locura O sea, es una locura Espero Espero que salga bien Pero al mismo tiempo Qué susto, ¿no? Qué cantidad de trabajo sí, Pero bueno Ya, ya estamos aquí o sea, Estamos a dos horas Y estoy aquí como loco A dos horas Grabando esto Pero bueno Ayer terminamos el taller, bueno, terminó la vez el taller en vivo, fue una auténtica pasada, o sea, estuvo ahí tres horas, además habíamos hecho un contenido bueno, al final muy valioso y para mí sobre todo es lo, es lo bonito no de los lanzamientos, que, que independientemente de si acceden o no, se van a llevar un contenido que... que... O sea, les, va, les va a cambiar incluso la, la vida Y joder, solo ver los comentarios de la gente después del directo fue alucinante eh, La gente súper agradecida eh, Bueno, ya a nivel de, de llamada es una locura Creo que agendaron, asistieron como 400 personas al, al evento Agendaron llamada como unas 60 más o menos Había el día de hoy y todavía siguen agendando Para mí algo, algo espectacular eh, Ya te hablaré más de, pues, de métricas y de cuánto se invirtió, etcétera. Son ahora el momento de grabar esto la 1 de la, de la tarde, del día 18 de marzo es decir, ha pasado pues, simplemente unas pocas horas desde que se abrieron las plazas y hay como Tres personas dentro, es decir, ya hemos superado el break even, ¿no? Que es como cuando logras ya superar lo que has invertido en publicidad, ya está superado y es el primer día y todavía quedan igual, no sé, como 40 llamadas por hacer, 45. Entonces promete mucho, es decir, pinta muy bien este resultado, pero para mí lo bonito de todo es, joder, pues la gente cómo te agradece, ¿no? Y el, cuando entra el máster o por el contenido incluso gratuito que das y eso no tiene precio, o sea, sirves antes de, de vender. Así que bueno, nada, yo voy camino a la clínica que tengo que ir ahora y ya está y seguimos todavía. creo que dejaremos las plazas hasta el día 21 tío de, de marzo, es decir, abrimos el 17, cerramos el 21, cuatro días ya al final de todo pues daré un resumen o, o igual, pero pues paso por aquí para, para comentarte pues cómo está yendo todo. Chao. Segundo día de lanzamiento, bueno ayer ya fue literalmente una locura, se facturaron más o menos, para que tengamos una idea, la inversión en publicidad ha sido como en torno a unos 2.000 euros, una cosa así, más o menos, ya ayer, el primer día... Se facturaron 14.000 Y todavía quedan 3 días Te voy a enseñar aquí, bueno, un poco en petit comité Todas las llamadas porque mi correo está que echa fuego Ya casi creo que hemos llegado a las 100 llamadas Así que voy a enseñártelo, voy a enseñártelo Pero bueno, o sea, es un poco la, la situación actual He tenido, bueno, tanto David como yo eh, pero justamente a mí pues, me, me ha tocado pues dejar a, a mucha gente fuera que tenía recursos Fuera porque no aplicaba Porque que realmente es lo que siempre trato de decir Es que no va de pasta esto, no va de dinero O sea, porque perfectamente a las cien, ciento y pico personas que han agendado Oye, este es el enlace, compra y ya está Pero no va de eso, porque eso a corto plazo funciona Es decir, joder, ganas mucha pasta Pero a largo plazo no puedes mantener un proyecto No puedes mantener un negocio online Entonces a veces toca ponerse rígido y, y saber hacia dónde quieres ir Y saber cuál es tu, tu para qué y cuál es tu por qué Y cuál es el objetivo de todo esto, ¿no? Día 4 de lanzamiento, estoy aquí en, en la oficina ya se han cerrado las plazas, hoy es lunes 21 de marzo Ayer se cerraron las inscripciones eh, Todavía quedan algunas llamadas de gente que agendó antes Porque bueno, como, como habrás visto, se reventó Así a nivel de actualización y de métricas Bueno, pues es que es una locura, pero ya se han superado los 40.000 euros Acabo de recibir un mensaje de David Que me ha dicho que ya se han superado los 40.000 euros de facturación y, y es que en publicidad hay que sacar el cálculo, ¿eh? Pero creo que no se han invertido más de 2.000 euros Estamos hablando de que ha multiplicado por 20 de momento Digo de momento porque todavía quedan algunas llamadas Pero ha multiplicado por 20 la inversión O sea, para mí esto es lo bonito, ¿no? Porque además, y las personas que... Joder, pues yo he hecho algunas de las llamadas Y las personas encantadas y súper emocionadas Porque, pues, está impactando David de forma positiva Va a ayudar a otras personas a que puedan crear su consulta online Y él, a cambio, está ganando dinero Y para mí es, es lo bonito de este tipo de negocios Del tema de los infoproductos o el tema de conocimiento online Que es que puedes ganar dinero mientras cumples tu propósito Y además impactas de forma positiva la vida del resto de personas Así que es increíble Este es un poco el, el día a día del lanzamiento Quedan algunas llamadas por hacer, pero bueno, ya se han cerrado inscripciones, ya se envía el email, etcétera Ahora lo que hemos hecho es reacondicionar todas las páginas, las, las hemos cerrado, es decir, ya nadie se puede registrar, nadie puede ver la página de ventas, ni la repetición, y todas las páginas llevan una lista de espera. Pues ya cuando acabe el lanzamiento me pasaré por aquí y, y te comentaré pues ya métricas finales de cuánto es exactamente lo que se ha invertido, cuánto es exactamente lo que lo que se ha generado. La verdad es que es que David me dice, es que ni me lo creo, tío. O a sea, 40.000 euros en literalmente cuatro días, a 10.000 euros por día y con una inversión de, de 2.000 euros. Y esto sobre todo lo que, lo que me demuestra y el aprendizaje que me llevo de aquí es que es posible. Joder, que es que al final, pues nunca he visto estas cifras. Joder, si me llegan a decir esto hace dos años, cuando empecé con mi canal de YouTube, que ganaba 3,54 euros al mes, yo os he dicho, oye, esto de los negocios online es imposible. O sea, yo no puedo vivir de un negocio online, esto es inviable. Pero al final me he dado cuenta que, que es posible, que si sabes la metodología, que si sabes un paso a paso, cada vez estas te resulta mucho más familia. Así que bueno, eh, ya estoy deseando sacar el análisis, el informe final y, y, y comentarte un poco todas las métricas. ¡Chao! Buenos días, ya cerramos el lanzamiento, no te voy a decir todavía la, la facturación, bueno, aunque supongo que, que ya habrás visto en el título, se me habrá escapado, pero bueno. Hoy voy a ver a David, vamos a analizar pues todos los capéis, todas las métricas, etcétera para ver un poco bueno pues que qué se puede mejorar etcétera pero o sea, ya a simple vista viendo un poco el bueno pues cómo ha ido el retorno y así ha sido espectacular o sea piensa por un momento que, que o sea, el presupuesto que se han invertido ha sido 3.000 euros 3.100 una cosa así ahora, ahora lo veo cuando llega a la oficina o sea, 3.100 euros y se han sacado más de 40.000 estamos hablando de es que es más de un 10 más de un 10x ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de inversión te da, te da eso? Y lo más bonito de todo, y mucho más allá de, de pues, haber sacado incluso 10 veces más el capital que se invirtió, es, joder, si es que la gente que está dentro está súper emocionada, con ganas de, de, de entrar, de aprender. Voy a prepararme un café y así, y me pondré pues, a analizar todos los KPIs. Después veremos a David y quiere también, bueno, pues que venga aquí que cuente un poco su, su opinión, qué le, le ha parecido como, bueno, pues desde el punto de vista del experto, ¿no? Así que nada, voy a la oficina y, y ahora nos vemos con este David. Bien, ya estoy aquí en casa de David. David, muy buenas. Nada, eh, hemos venido para analizar un poco, bueno, pues tema de métricas, eh, ver un poco cómo ha ido el lanzamiento, que literalmente ha hizo... <risa> ido... Sea, vamos simplemente a intentar disfrutar los detalles, pues sabemos que ha ido muy bien. Entonces, nada, vamos a enseñar la pantalla para que veáis, joder, que hay datos reales, vamos a publicar la página para que vean, joder, que, que es posible. Pero un poco, David, antes de enseñar los datos, y cuánto se ha, ha facturado, etc. Cuenta un poco tu experiencia, joder, de dónde vienes. ¿Cómo te metes en todo esto de los cursos online, de los grupos productos? Pues un poco, un poco de rebote, O sea, yo vengo de ser psicólogo y teniendo simplemente mis clientes. Eh, tenía un par de cursos online míos que, bueno, sacaba pues de vez en cuando poquito, unas sí. comisiones muy chiquitillas. Y, y un día se me ocurre, pues eso, hablar con Dani y decirle, Dani, ayer me con un pusillo y tal y me mira Dani al curso y me dice, vamos a hacer algo mucho más grande que eso. Y yo, bueno, venga, pues vamos con ello. Así que hicimos un primer lanzamiento que funcionó muy bien. Pero ya lo de este es un... no tiene sentido No tiene no, sentido la verdad, Joder, todo lo que hablábamos, tío No sé, de, de pasar a estar cobrando un salario normal a, a de repente, pues, lo que se ha facturado aquí Que os lo vamos a enseñar ahora, es brutal Así que nada, que, que no me rollo más, David Te enseñaré tío Bien, aquí estamos con David Frente al ordenador, esta es la, la pantalla de Hotmart, ¿vale? La, la herramienta que utilizamos para todo el tema de, la, de las formaciones y de los cursos online. Estos son, bueno, pues el periodo de, de ventas, ¿vale? La moneda es el euro, del 18 del 3 del 2022 al 25 del 3 del 2022. Es decir, 7 días, ¿vale? En 7 días, con la moneda euro, porque hay diferentes monedas, también hemos recibido eh, alguna compra en, en dólares. Con la moneda euro, dale porfa, David. 26.168 euros. Limpios, aquí está fuera IVA porque ya se ha pagado y fuera también la comisión que se lleva a la plataforma por cada venta Esto es lo que le queda a este señorito de aquí, limpios Y además, bueno, da la reembolsada, cero, y actualiza porfa para que la gente que diga Oye, esto es una captura de pantalla, esto, esto es mentira Ahí está, que fue la fecha de lanzamiento Aplica, le damos a filtrar, le damos a total, 26.138 limpios Le podemos dar a dólares, que creo que también por ahí hay otra, otra ventita y básicamente ese es el poder de los lanzamientos En 7 días, más o menos, unos 27.000 euros Es increíble, o sea, es increíble, no tiene sentido O sea, para mí todavía no, no lo encajo, ¿sabes? No lo encajo, es un poco una locura, pero poco a poco me lo voy creyendo, tío Sí, Y sobre todo lo que yo comentaba antes, para mí lo bonito es Joder, los alumnos y tú que has hecho las, las, las llamadas para, para ver quién entra y quién no. Comenta un poco, tío. La gente es súper feliz. Ha sido muy bonito. Además, se decía a los alumnos eh, que eh, la temporada de hacer llamadas, conocer a estas personas que son, no sé, proyectos muy chulos, gente con muchas ganas, con mucho ánimo, con mucha ilusión. Les estábamos ayudando antes de hacer la venta ya les hemos cambiado a muchos la forma de verlo todo. Y ahora que están dentro de, pues de, de nuestro producto, están con muchísima ilusión, están quemando literalmente eh, el grupo donde nos hemos metido. O sea que, puf, es que está siendo genial, en general. Buenísimo. Bueno, pues ya está, este es el pequeño vlog que he hecho de, de lanzamiento, eh, aquí tenéis al, al experto, y, y bueno, pues que ha, sido, que ha sido un placer, que para mí es, es lo bonito de esto, y, y lo, lo comento una vez más, ¿no? El tema de los lanzamientos, que no solo se factura un dineral, como hemos podido ver, sino que también lo bonito de, de joder, lo que se crea, la, la gente que entra, la emoción y, y sobre todo la transformación, creo que eso no, no, no hay precio que pueda pagarlo. Que, que os suscribáis <ríe> y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!